Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les cuento, hoy es la fiesta de Pentecostés, es día 3 de junio de 2017. En Pentecostés, hace 2000 años, se fundó la Iglesia. El Espíritu Santo, Cristo sopra el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles se cuenta cómo el Espíritu Santo hace hablar en lenguas tanto a judíos como judíos gentiles, todos se pueden entender en una misma lengua, queda ahí fundada la Iglesia con un hecho absolutamente milagroso. Es un momento importantísimo para la Iglesia católica y para nosotros, sus fieles, eh, tenemos justamente la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Me dice, Pero Marcelo, ¿por qué estás tan serio entonces? ¿Por qué estás tan, tan eh, preocupado? Más que preocupado, estoy bastante Estoy recontra caliente, ¿qué quieren que le diga? Realmente estoy muy, muy, pero muy mal. Viví hoy la misa, vengo de ahí, vengo de la, de la misa, la vi con, con mucha amargura, porque pasó algo realmente que yo jamás sospeché que iba a, a vivir. En un momento dado el sacerdote que daba lo miría, dice, ahora les voy a leer un texto de un autor muy querido por mí. Yo pensé, Chesterton, miren qué ilusión. ¿Cuál es el autor tan querido por el sacerdote? Y leyó un texto que tenía que ver con el espíritu. Eduardo Galeano, ¿eh? uno de los grandes agnósticos. Fíjense, acá lo tenemos Eduardo Galeano, tenemos acá, lo dice bien clarito, no es invento mío, religión agnóstico. Una vez Carlos Fuentes, el gran autor mexicano, dijo que él era agnóstico y ateo. Bueno, este... Se equivocó, porque una cosa es no expedirse acerca de la existencia o no de Dios, y otra cosa es ser anti-Dios, es decir, que directamente yo no creo en Dios, soy ateo. Acá el agnóstico es una cosa muy distinta, no puede ser agnóstico y ateo al mismo tiempo. Pero bueno, está bien, mandamos a un agnóstico en medio de la homilía para hablar acerca de un texto sobre el espíritu. Ahora bien, el Espíritu Santo es una cosa, escrito con mayúscula, y otra cosa es el espíritu. Por ejemplo, cuando uno dice, eh, eh, aquí planea el espíritu eh, belicoso que caracteriza a los vecinos que se llevan mal. Este, tengo un espíritu de lucha muy fuerte. Eh, el espíritu con minúscula es otra cosa, es, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Me puse a buscar eh, Eduardo Baleano más espíritu y me encontré con una perlita, que parece que no soy el único que la descubrió. La descubrieron ahí más o menos como, acá lo tenemos, 172 resultados. Todos sitios, digamos, ah ojo, a Galeano también lo encontré en sitios de teología y religión, gente, digamos, más afín a la teología de liberación que ha sido ya condenada, ¿no? Este, y el texto este, cuando llegué a Roma por primera vez, escrito por Galeano, aparecen 172 sitios, blogs de sociales, bueno, no hay prácticamente sitio que no tenga que ver con la izquierda que no aparezca justamente este texto de Eduardo Galeano. Para los más jovencitos, Eduardo Galeano fue el autor de un libro del cual él, al final de su vida renegó de su escritura, Las venas abiertas de América Latina, fue el fundador de la revista Crisis, uno de los grandes popes de la izquierda y responsable precisamente de la, del desastre que acá eh, se ocasionó por culpa de la guerrilla. ¿eh? Fogoneando teóricamente esa, esa aberración mental, bueno, se estimuló la lucha de clases y, ojo, a lo mejor tenían eh, este, intenciones totalmente justas, ¿eh? pero yo no creo que sea muy justa, vamos a analizar un poquito el texto este, no creo que sea muy justo digamos, la intención de Galeano, cuando dice, es un texto que se titula para la cátedra de religión de Eduardo Galeano, ¿no? falta la coma, y por pues, si esta gente no le preocupa de esas cosas, pero acá faltaría una coma, para la cátedra de religión, coma, de Eduardo Galeano, Es una no es que a Galeano le dieron. lo único que faltaría, que le dieran una cátedra de religión. ¿no? Y dice así, cuando llegué a Roma por primera vez, yo ya no creía en Dios, y no tenía más que la tierra por único cielo y único infierno. Pero no guardaba un mal recuerdo del Dios Padre de los años de mi infancia, y en mis adentros seguía ocupando un lugar entrañable el Dios Hijo, el rebelde de Galilea, que había desafiado la ciudad imperial, donde ya estaba aterrizando en aquel avión de Alitalia. Dicho de paso, el, el, el rebelde de Galilea, Jesucristo nuestro Señor, desafió a la autoridad farisea, que en ese momento estaba haciéndole la cabeza a todos los judíos piadosos. ¿eh? Con Roma, acuérdense lo que dice, acá tenemos una moneda, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ojo, pagar los impuestos, en todo caso. ¿eh? Nunca, nunca se alzó en contra del poder romano, sí contra el poder religioso de estos hipócritas fariseos que estaban gobernando religiosamente la, las mentes y las almas de los judíos piadosos del tiempo de Jesús. Aclarado eso, sigue diciendo, del Espíritu Santo, lo confieso, poco o nada me había quedado, apenas el vago recuerdo de una paloma blanca de alas desplegadas que caía en picada y embarazaba a las vírgenes. ¿Saben que hay un, un solo pecado que la Iglesia no puede perdonar? Es decir, la Iglesia no tiene el poder de perdonar ese pecado, que es justamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que venga algún teólogo modernista, o izquierdista a, a avisarme que esto no es una blasfemia y lo podemos discutir largo y tendido. No sé quién es para juzgar, yo, pero un cura sí puede juzgar, y el Papa más todavía. Debería hacerlo, por el bien de las almas. No bien entré al aeropuerto de Roma, un gran cartel me golpeó los ojos. Y este cartel que está acá es el Banco Espíritu Santo, ¿m? una entidad bancaria, Dice, yo era muy joven y me impresionó enterarme de que la paloma andaba en eso. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque yo me fui a buscar precisamente el Banco Espíritu Santo. ¿eh? Acá tienen exactamente el mismo cartelito que había visto Galeano. ¿Saben por qué se llama Banco Espíritu Santo? No porque es la plata del Vaticano, ni está metida la iglesia, ni nada por el estilo. ¿eh? Simplemente porque uno de los fundadores, eh, la banca eh, inicial de todo esto, allá a fines del siglo XIX, perteneció a un señor llamado José María dos Espíritu Santo Silva. Banco Espíritu Santo es una entidad bancaria portuguesa que eh, es, prácticamente se fue a pique ya a principios del, año de, de, del, del siglo XX, del siglo XXI. Así que, muchachos, no hay que dejarse engrupir, y mucho menos cuando uno es un sacerdote, darle sopa al enemigo. Esa es mi conclusión. ¿Saben la cantidad de textos sobre el Espíritu Santo que este sacerdote podría haber citado? Pero no, estamos en una época de apertura y tenemos que quedar bien ¿m? con esta gente que está acá, Mar de Fueguitos de Eduardo Galeano. Acá lo busqué, ojo, lo busqué y aparece, es cierto, lo dijo él acá está... En el Facebook de Galeano, lo de yo era muy joven, impresionante enterarme de que la paloma andaba en eso. 1.500 personas más poniendo me gusta y reaccionando. 1.157 personas, eh, 515 veces compartido. La gente diciendo gracias por existir, grande Eduardo Macés pensar y todas esas cosas. Cuando en realidad esto es una mentira, grande como una casa, grande como una casa. Y la iglesia y sus representantes y nuestros sacerdotes por los cuales rezamos todo el tiempo, no pueden sumarse a la mentira, no pueden sumarse a la blasfemia. El Espíritu con minúscula es una cosa y el Espíritu Santo con mayúscula es otra, y es hermoso, y a Él le debemos adoración. Muchachos, que Dios los bendiga a todos, creyentes o no creyentes, y piensen un poco que no nos dejemos meter el perro. No, no hay por qué dejarse meter el perro. Hasta pronto. Gloria se laus et honor tivisit, rex Christe tere